A todos y a todas, aquí tengo un nuevo vídeo. He le de hoy traigo un reto un poco raro que me inventé. Me lo inventé el, cu el cuarto día de la cuarentena. Lo he subido un poquito, un par de días después, pero bueno, es lo que hay. El reto surgió: y me estaba dibujando con mi hermana. Estábamos ahí dibujando animalitos con un libro que tiene. Y yo, y, no sé, me, me empezó a afectar la cuarentena y se me ocurrió la brillante idea de ponerles ojos, ojos anime a los, a los animales. Y después dije, voy a pasarlos al anime, voy a hacer como si fueran chicas anime. Dibujé a los animales como chicas anime y después hice como si, como si fuera un manga romántico y fueran las dos protagonistas. Como podéis ver en el vídeo, el estilo no es 100% estilo, es un estilo más anime, más tradicional, ya que el mío no es tan parecido al anime, aunque mucha gente me lo diga bastante. Como podéis ver los animales que les di fueron el payaso y el cerdo, lo primero los, los dibujé... Dibujé a los animales con ojos, con ojos anime, después los pasé a, los humanicé y después hice una composición más, ¿no? más elaborada haciendo una portada de manga romántico clásico que se llama Cuatro días de cuarentena y lo que nos queda. Yo ya, el cuarto día ya me podía imaginar que estaríamos más, de, más tiempo por aquí, pero bueno. Los resultados finales los podéis encontrar en mi blog. Aunque la primera, parte, la primera parte del reto, que sería dibujar los animales y humanizarlos, he perdido el dibujo. No sé dónde está. El Pentool 6 ha dicho, no, no has hecho este dibujo jamás. No ha existido jamás. No me sale ni siquiera en el historial. Así que a saber dónde estará ese dibujo. Creo que no lo volveremos a ver nunca más. Pero al menos tengo la prueba en vídeo de que el dibujo, sí si lo hice, sí si existió. No estoy alucinando, todavía no. Así que, bueno, eso es todo. Bueno, y ya que esto es un reto, voy a nominar a alguien que lo haga. Como ella me nominó a hacer su reto, yo la nomino a hacer mi reto. Así que, Juliet Art, querida bro, estás nominada a hacer este reto. Espero que te guste. <risa> y también nomino a cualquier persona que quiera hacer este reto. Que por favor me, me mande lo, lo que hace porque es un reto bastante divertido. Esto es lo que pasa cuando encierras a la gente en casa, ¿no? Que empiezas a tener ideas y acaban pasando estas cosas. Así que, bueno, sin mucho más que decir... Esto es todo y hasta la próxima. ¡Chao!